Dios te bendiga, hoy vengo a hablarte de algo, no como siempre suelo uh, hablar de mis videos de edificación, de reflexión, eh, se puede decir que es de reflexión, pero es un mensaje especialmente para todos aquellos ministros cristianos que uh, hacen videos en las redes sociales eh, y he visto de una manera muy frecuente eh, como muchas personas hacen videos eh, eh, tirándole a una denominación en específica o a un ministro en específico eh, eh, tachando ya sea algo que dijo que no debió decir eh, algo que hizo que ellos consideran que no debió hacer o calificando las cosas malas de una denominación o de otra. Entonces, eh, de la misma manera como ese ministro lo hace, lo hacen otros, al otro ministro, ¿me entiendes? Entonces, veo que esto se ha formado como una rutina y con mucha frecuencia. Entonces, aún lo hagan de la manera que ellos consideren que quizá es correcta y que piensan eh, aclarándole cómo se debe hacer la cosa a un ministro en específico, no es la manera, no es el método, ni es la vía. Aquí quien convence de pecado, quien te convence a ti, y quien convence al otro es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le reprende a uno. Entonces yo sé que hay muchas personas que hacen esto, por general view en los videos y yo creo que como cristianos el deber de nosotros es prender este teléfono o prender esta cámara y hacer un video que edifique a las almas en el mundo entero a diario miles de personas pierden la vida y muchas de estas personas que pierden la vida se van sin Cristo y yo creo que Demasiadas personas se están yendo sin Cristo diariamente Para que nosotros nos enfoquemos en un ministro Que quizás dijo algo que no debió decir en ese momento Pero lo, quizás lo que tú desconoces es que él fue y pidió perdón a su padre en el secreto Entonces no te enfoques no te enfoques en ese ministro No te enfoques en esa denominación ¿Por qué? Porque tú tratando de especificar sus faltas Tú no lo vas a traer a la verdad. ¿Me entiendes? Entonces, mejor comienza a trabajar para el reino. Tú fuiste llamado para trabajar para el reino. Para ir y predicar el evangelio a toda criatura. No para contender con tu hermano. No para contender con una denominación. Si tú consideras que una denominación está mal, camina mal ante los ojos de Dios. Pues deber tuyo es predicar la palabra con claridad. Y el Espíritu Santo que es quien convence va a tratar con esa persona y a lo mejor una de tus reflexiones va a llegar a esa persona por redes sociales y esa persona lo va a ver y el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona, pero tú no vas a cambiar a nadie, así que trata de que tu contenido sea para el reino de Dios Y no sea para contender con tu hermano Así en tu corazón Si tú sientes que lo estás haciendo De la forma correcta Analízate Cuando tú vayas a hablar con Dios Y antes de hacer un video para contender Con un hermano o con una denominación Pregúntale A tu padre ¿Qué harías tú? ¿Harías lo que yo estoy pensando hacer? ¿O no? Así que a, un, a video, a contenido que sea para atraer las almas al reino de Dios y no para contender con tu hermano. No gastes 5 o 10 minutos para contender con tu hermano, para contender con una denominación. Porque si yo agarro a una persona de otra denominación y le digo, tú estás mal por esto y esto y esto y esto, y esto" todo el mundo defiende su denominación y el deber de nosotros es hablar. La verdad pero con amor Con sabiduría Con entendimiento Y dejar que sea el Espíritu Santo Quien trate con esa persona Pero si lo hago contendiendo Lo que estoy eh, eh, eh, Lo que estoy formando Es un núcleo de bomba Un núcleo de que no hay entendimiento Y un núcleo de que la persona No quiere escucharme De que la persona al contrario Lo que quiere es contender conmigo También defendiendo su fe Como yo defiendo la mía entonces el deber es predicar con amor, con entendimiento y con sabiduría y no contender con nadie, no contienda con nadie. Predica la palabra y el Espíritu Santo se encargará de traer a la verdad a toda alma que hay en el mundo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en el amor de Cristo. Dios te guarde.